Bueno, buen día. Hoy vamos a seguir, vamos a seguir eh, con, analizando las cuádricas con centro. En este caso vemos que eh, todas las variables están al cuadrado, por tanto, yo las eh, eh, la cambio por su negativo y la, la ecuación sigue siendo la misma. Por tanto, si lo hago para X, yo tengo simetría par en el plano YZ y si le hago para este, para Y tengo simetría par en XZ y así sucesivamente, por tanto es con centro. La secuencia es más, menos más, más, menos más. Es decir, mejor dicho, hay dos positivos y un negativo. En este caso yo sé siempre negativo para la Y eh, para salirme un poco de, lo, de la rutina de todos los libros, que el, el negativo siempre está en Z. Bien, en eh, la segunda parte de, de, de este video vamos a encontrar este, eh, este boceto en mi canal de GeoGebra, ¿sí? así que ya, ya pueden ir eh, verificando eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos siempre, que es cortar con planos paralelos a los ejes. Eh, en este caso podría empezar cortando con planos paralelos, paralelos a X o, digamos, si cortamos con planos paralelos a Z, también vamos a ver más o menos la misma, el, eh, el mismo paisaje. Entonces, ahora vamos a hacer cortes con planos paralelos a... Z y entonces voy a usar el lápiz, el lápiz azul Z, Z igual a constante es decir Z igual a K yo estoy diciendo acuérdense que Z igual a K es lo mismo que decir 0x 0x más 0y más Z es igual a K o es lo mismo que decir el plano x,y,k ¿sí? Entonces, estas dos expresiones son las que yo uso normalmente y no tengo que decir más nada. si ¿sí? Ustedes saben que es plano y esta ecuación es la que usan los libros y normalmente hay que decir el plano Z igual a K. Ah, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Bueno, si pasa, si pasa que Z es igual a K, entonces. El, el análisis va a ser que eh, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1 menos k sobre c elevado al cuadrado. Hagamos esto, ¿sí? hagamos esto que sea u, entonces yo voy a poner u, depende de k, entonces yo voy a hacer un grafiquito acá de K y este, U, U de K Entonces esto es como tener que U eh, menos 1 es igual a K cuadrado sobre C cuadrado Y esto básicamente les recuerda a ustedes que el vértice de la parábola está en, en K0 y en U1 ¿Sí? Y la parábola, perdón, acá es negativo porque tenemos el negativo acá, entonces la parábola va para abajo, así que tiene la concavidad hacia abajo. ¿Y dónde va a cortar? Va a cortar justo en C y en menos C. Y para valores de K, para valores de K, que están todos por acá valores de k que están todos por acá esto va a ser u va a ser positivo entonces eh, si si eh, si k si k es menor que el valor absoluto de c entonces u va a ser mayor que 0 si Pasa esto, que K está por acá, yo sigo por acá, lo encuentro acá y veo que es negativo. U es negativo, esta U es negativa. Entonces si K eh, es mayor que el valor absoluto de C, entonces U va a ser menor que cero y vamos a ver el caso en que K sea igual al valor absoluto de C o sea que estemos acá y acá, entonces U tiene que ser igual a cero ¿Sí? esto lo pueden correr de nuevo ¿sí? y, y verlo más lentamente si es necesario entonces, vamos a hacer los, el corte con, con planos con planos que son paralelos al al, al plano xy eh, me parece que tengo una nueva versión de este, de este plano de este, de este sistema lineal de este sistema y lo voy a poner porque este, había cometido un error cuando cuando lo hice ahí está Entonces, lo que vamos a hacer ahora son planos de este tipo, sí, planos así, entonces voy a traer a partir de acá, voy a traer planos que son así, ¿sí? que son así. vamos a suponer que C tiene un valor que sería acá y obviamente si esto es C, acá estaría menos C, ¿no? entonces eh, cuando k es menor que c me estoy moviendo en estos, en, estos lugares, en estos lugares cuando k es igual a c me estoy moviendo acá ¿sí? estoy acá y estoy acá y cuando k es mayor que el valor absoluto de c estoy por afuera por abajo y por arriba ¿Ahí está bien entonces este, la, la, primera es, la primera es cuando, el, en, la, en el análisis de la tinta azul, cuando K es menor cuando K es menor que el valor absoluto de C, entonces, ¿qué voy a tener? U va a ser mayor que cero. Entonces, este U va a ser mayor que cero y voy a poder escribir que X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado y todo dividido por u ¿sí? queda por u acá es igual a 1 y esto claramente es una hipérbola hipérbola de eje focal x ¿Sí? entonces yo voy a marcar acá las hipérbolas de eje focal x por ejemplo así así acá y así acá. O sea, y si me fuera un poco más abajo, también lo mismo, si fuera un poco más arriba, también serían hipérbolas. Ajá, hipérbolas, vamos a poner así, de eje focal X. Lo ¿sí? eh, interesante es cuando me vaya arriba y mire... El, pero las rojas, con K con k mayor, k mayor que valor absoluto de C Habíamos dicho que U era negativo Entonces, este número, este número U va a ser negativo Y esto va a ser menos X cuadrado sobre A cuadrado, valor absoluto de U Más Y cuadrado sobre B cuadrado, valor absoluto de U igual a 1 si no tendría la misma pero tendríamos que decir que U es negativo entonces estamos poniendo acá va a ser una hipérbola hipérbola, la de eje focal Y o sea que estas hipérbolas tienen este este tipo de forma ¿sí? porque digamos tienen un eje focal en realidad no Y sino paralelos al eje Y y si fuera más arriba, y más arriba, también serían así, ¿no? Entonces, ya más o menos tenemos una idea. Cuando, eh, eh, acá, cuando eh, k sea igual al valor absoluto de c, Vean que todo lo que está pasando acá arriba también pasa acá abajo por simetría. Entonces eh, u es igual a cero, pero si u es igual a cero, entonces x cuadrado sobre a cuadrado va a ser igual a y cuadrado sobre b cuadrado. Y esto no es más que igual a cero, ¿no? Esto eh, no, perdón, eh, no es igual a cero porque ya lo puse. Porque ya lo puse. Este, o sea, x cuadrado menos y cuadrado igual a 0 significa que x cuadrado es igual a y cuadrado más b cuadrado. Y esto es lo mismo que poner y igual a más o menos b sobre a por x. O sea, dos rectas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, en ese caso, las rectas vamos a poner que son así. esto entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a este a este portal a, a mi canal de GeoGebra y vamos a visualizar esto yo puse eh, los el número para A igual a 2 para eh, B es igual a 4 y para C es igual a 1.3 Entonces lo que yo quiero ver son planos paralelos a Z Entonces eh, C es 1.3 Entonces acá yo tengo 1.96 y son, son eh, como, como ustedes lo pueden apreciar, son hipérbolas en un eje focal paralelo al eje Y. Y si lo pongo por debajo de 1,3, lo pongo en 1,3 primero, y ahí se ven las rectas. Y lo pongo por debajo de 1,3, y las hipérbolas que, que cortan el plano con este lugar geométrico son hipérbolas con eje focal X. O sea, y si sigo, perdón, si sigo para acá, va a pasar lo mismo ¿sí? va a llegar un momento que va a ser, va a ser el, el, el más amplio pero después se va achicando hasta que se cortan de vuelta en cuando va a ser en menos 1,3 y siguen bajando y ahora cambian de sentido las hipérbolas ¿está? entonces eh, cuando ustedes tienen el, el, eh, esta página pueden ir a buscar acá eh, cómo, cómo, la explicación de cómo se trabaja ¿Sí? Está. O sea, lo ponemos así y volvemos a nuestro a nuestro trabajo ah, volvemos a nuestro trabajo entonces ahora podemos borrar esto, estos planos y ya sabemos cómo, cómo está trabajando sobre eh, cada una eh, sobre los cortes con, con Z igual a constante Con X igual a constante va a pasar lo mismo, nada más que eh, si yo pongo X igual a constante, X igual a constante acá, X igual acá, ¿qué va a pasar? Vamos a tener acá que es menos y al cuadrado sobre b al cuadrado más z al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1 menos k sobre a al cuadrado. Y si a esto le llamo u de k, tiene la misma facha que lo que tiene acá, nada más que acá va a ser a menos a, ¿sí? y todo lo demás va a estar bien, o sea que en ese caso vamos a ver si lo podemos hacer tranquilos vamos a poner vamos a poner acá un a eh, un a y un menos a sí. eh, entonces vamos a ver eh, planos de ese tipo que eh, planos de ese tipo son con x igual a k, con x igual a k. acá estaría en, en 0, 0, sería el, eh, un punto del plano, ¿no? Y acá estaría más, y acá estaría en menos a, y acá estaría en a. ¿Está? Y para acá estaría en, en k mayor que, que a, y por acá estaría con un k menor que menos a. ¿Sí? Entonces, con un K, con un K, entre menos A y A, entonces las la, la hipérbolas ¿cómo van a ser? ¿Es necesario verificar esto? Porque entre menos A y A va a ser positivo. Entonces el, el eje va a ser Z. O sea que van a ser hipérbolas de este, de este tipo. ¿Sí? Y cuando estoy justo, perdón, cuando estoy justo en menos -A, a, a o a, van a ser rectas, van a ser rectas. Y cuando estoy más allá de eso, van a ser hipérbolas de vuelta. Pero con el eje focal en Y. O sea, van a ser hipérbolas de este tipo. ¿Sí? Hipérbolas de este tipo. Entonces, eh, cuando acá ganarían las hipérbolas, ¿no? Y acá también ganarían las hipérbolas. Hipérbola, hipérbola. Entonces, vamos al, a la página de vuelta. Y pongamos para ver con. Eh, con x igual a constante. Acá. Acuérdense que ahora A es 2. Entonces con 2.57 estoy teniendo, estoy haciendo por afuera. Entonces eh, las hipérbolas tienen eh, eje focal paralelo al eje Y. Cuando voy más afuera sí, tiene paralelo focal al eje Y, va a haber un momento en que en, cuando, cuando llegue a 2 ¿qué va a pasar? y se va a volver... a ver si puedo llegar a 2 bueno, no, no me está dejando pero básicamente se ve claramente que se va a transformar en dos rectas. ¿tá? Y después, fíjense cómo cambia. Ahora el, el, el eje focal es paralelo a Z. Antes era paralelo al eje Y, ahora es paralelo al eje Z. Y en todo el recorrido durante el cual eh, mi plano de exploración es menor que, eh, en valor absoluto, menor que 2. ¿Sí? y ahora sigo, cuando llego a 2, cuando llego a menos 2, va a pasar lo mismo ¿Sí? recta, y después se va a cambiar de posición entonces, con esos dos cortes yo tengo hipérbolas bien, me faltaría cortar con el único plano que, es, eh, que me falta, que es el plano Y eh, X eh, igual a Y eh, perdón eh, Y igual a Z o sea, básicamente con un plano X, K, eh, Z ya estoy equivocado Y no es e igual a Z Y es igual a K Entonces igual a K Bien, en ese caso yo voy a tener esta ecuación. Esta ecuación va a ser x cuadrada sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 más k sobre b cuadrado. K cuadrado sobre b cuadrado. Y este ahora va a ser mi u de k. Y esto que... que que yo veo acá, si yo lo simbolizo, si yo lo, lo grafico en función de k vengo eh, así, acá así, u. Es evidente que u menos 1 es igual a k cuadrado sobre b cuadrado. Entonces tengo en 01, en 01 tengo una parábola con la concavidad hacia arriba entonces para cualquier valor de K vamos a ponerlo acá en rojo para cualquier valor de K siempre U va a ser positivo y entonces esto va a devenir en X cuadrado sobre A cuadrado U más Z cuadrado sobre C cuadrado U igual a 1 cuando divida por u. ¿Sí? ¿Y eso qué es? son circunferencias? Bueno, eh, no, es, eh, son elipses. Elipses. Elipse. Pero, de, y ahí va a depender, eh, el, el eje focal va, va a depender de que si A es mayor o menor que C. Porque los dos están multiplicados por u. Si a, es mayor que, si a es mayor que C, en valor absoluto, estamos hablándolo, ¿no? entonces el eje focal va a ser en X y si A es menor que C, el, el eje focal va a estar en, en, en Z. Y si A fuera igual a C, entonces no va a ser una elipse, sino va a querer ser una circunferencia. Y ustedes saben que si algún corte produce. algún corte con algún plano produce circunferencia, estamos en presencia de un, una cuádrica de revolución. ¿Sí? En este caso esto sería de revolución. Entonces en estos, en estos tipos de plano, yo voy a borrar un poquito acá. Voy a borrar un poco. Acá. con planos como estos, con planos como estos, siempre se producen eh, elipses, siempre se producen elipses. Acá se va a producir, fíjense, eh, dependiendo de, de, de a y de c, supongamos que a es mayor que que c, entonces dependiendo de u y u que va a depender de k, cuando más alejado esté más grande va a ser la elipse vamos a dibujarlo así y Lo voy a mover ahora Más chica va a ser la elipse ¿Sí? Más chica va a ser la elipse Y después otra vez va a ser más más grande Y siempre así, ¿no? Porque A es mayor que está Entonces, esto es lo mismo eh, podemos decir que acá con el corte eh, con el corte en eh, Z teníamos hipérbolas, ganancias de hipérbolas. Con esto tenemos elipses. ¿sí? Con el eje Y tenemos elipses y con el eje X teníamos también hipérbolas. ¿Sí? Entonces, dos hiperbolas y una elipse, esto va a ser un hiperboloide boloide... elíptico. Lo que pasa es que hay dos tipos de hiperboloide elíptico y este se va a llamar hiperboloide de una hoja. Y ya lo vamos a ver por qué. De una hoja. ¿Sí? Un hiperbolide de una hoja solo tiene un signo distinto. Y ahora, si nosotros hubiésemos eh, trabajado un poquito más, esto se hubiese complicado así y así. Y tendríamos ya una idea muy bastante aproximada de eh, cómo es la, la superficie cuádrica Entonces, vamos de vuelta a la, al visualizador y veamos el cortés en X eh, perdón, cortés en Y ¿sí? que bueno, si yo vengo de afuera cada vez son más, más, más grandes después se van achicando se van achicando, se van achicando hasta que un, en el se va a ser mínimo cuando Y es igual a cero y después se van agrandando de vuelta sí, Esto lo pueden correr y seguir, y seguir yendo el plano hacia atrás, ¿no? Por eso el, el, digamos, el, el, punto, el punto lleno lo, lo pueden correr respecto del centro. Entonces nunca estamos en el centro, digamos. El centro lo pueden poner en cualquier lado. ¿Sí? Eh, bien, con esto manejan los signos, eh, el, el número y el signo. ¿Sí? El número y el signo. O sea, esto, con esto es el, Este sería el A, este sería el manejador deslizador para B, este sería el deslizador para C, esto sería el deslizador para signo, ¿sí? y esto sería el deslizador para exponente. O sea, cada vez que aparece un exponente 1 eh, en lugar de 2, eh, igualamos a 0, no a 1. Bien, entonces lo que vamos a ver es la figura completa la figura completa así sí. y que si queremos ver con los, con los planos, cómo corta con los planos vemos así, esto sería el este, plano con Z igual a constante eh, cuando estamos lejos eh, con Y, después en un momento se hace en recta y después se hace con en, en X. Y son, son. ¿Sí? acá se va a hacer recta de vuelta y después se hace Y de vuelta. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con este las que son paralelas a al al, los planos que son normales al eje X vienen así cambian de sentido ¿sí? y después otra vez vamos a llegar en un punto donde se va a convertir en dos rectas y después ahí cambian de, de orientación las, en las hipérbolas y en este caso, bueno, ya habíamos visto por último que son siempre elipses. Para que sea circunferencia, este tendría que ser dos. ¿Sí? Entonces, eh, esto son siempre circunferencias. Si lo podríamos ver así. Se ¿Si lo podemos ver así, bien en verdadera magnitud, digamos. Ahí vemos que son siempre circunferencias. ¿Sí? Y un mínimo están en, en cero. ¿Sí? Bien, bueno, esto entonces ha sido eh, todo. Eh, básicamente creo que tengo eh, una foto ahí de este, esta última cónica, eh, perdón, cuádrica que se llama hiperboloide de una sola hoja. Muchas gracias.